Nunca tuve tanta suerte en el amor hasta que mi mejor amiga me presentó al chico ideal. Pero, ¿será que realmente es el indicado para mí?